Y puedes recapitular la siguiente entrevista que tenemos porque tenemos que hablar acerca de esta cumbre tan importante que se llevó hace poco como es la cumbre del ALBA-TCP donde varios presidentes, varias autoridades de la región se dieron encuentro para tocar varios puntos, puntos importantes destacables y donde allí el presidente Luis Arce Catacora ha sido muy bien respaldado. Pero, para hablar de este tema, permítame saludar a nuestro invitado porque está con nosotros, Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior. Viceministro, muy buenos días, un gusto nuevamente saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío, un saludo a toda la audiencia a nivel nacional. Viceministro, hay que hablar de esta cumbre tan importante donde varias autoridades, los, las máximas autoridades de diferentes países de la región se reunieron y destacar la labor y el respaldo que ha recibido nuestro presidente Luis Arce Catacora cuando realizaba su intervención. Así es, esta cumbre del ALBA-TCP eh, es, es, es un hito importante porque como países nos hemos los 12 países que conformamos el ALBA-TCP hemos adoptado un plan de trabajo post-pandemia para el 2022. La idea es que, entre, en el marco de la solidaridad, de la complementariedad que destaca en nuestras relaciones entre los países del ALBA, podamos trabajar en temas económicos, comerciales, eh, en el área social, en el área de salud, a fin de poder enfrentar eh, los, los graves efectos de esta pandemia de manera conjunta. El presidente Luis Arce, el gobierno boliviano ha sido ampliamente respaldado en esta cumbre del ALBA-TCP, ha quedado como parte de la declaración un respaldo explícito ¿no? a nuestro proceso al, al gobierno del presidente Luis Arce y por otro, por otro lado se han presentado eh, propuestas muy concretas. ¿no? El presidente ha presentado dos propuestas que tienen que ver con la constitución de empresas gran nacionales. Por un lado, la empresa gran nacional de productos fármacos, que la idea es que podamos producir nuestros propios medicamentos. Ya existe bastante experiencia en países como Cuba, por ejemplo, que tienen una industria bastante desarrollada de medicamentos. Y la idea es que entre todos podamos eh, producir los medicamentos que nos hacen falta. Ya tiene algunos avances, hemos venido avanzando eh, en años anteriores, eh, sin embargo, con esta propuesta del presidente lo que se pretende es poderle dar un impulso. Hemos aprendido que es necesario poder, eh, poder generar nuestros propios medicamentos, poder producir nuestros propios medicamentos debido a este brutal acaparamiento de algunos países desarrollados de vacunas, de medicamentos, etc. Y por otro lado está la propuesta también de nuestro presidente de poder constituir una empresa gran nacional de alimentos, que se encargue, eh, además de, de coadyuvar a la producción de alimentos como tal, a la comercialización entre nuestros países. Es decir, que cada país pueda producir eh, lo necesario para su propio consumo y para los demás países del ALBA-TCP, a fin de lograr una soberanía alimentaria en nuestros pueblos, eh, dejar de depender de los precios internacionales, de los commodities internacionales, eh, sobre todo de productos alimenticios, que son subsidiados en países desarrollados y que son enviados a países en desarrollo. Viceministro, y como bien lo mencionaba y lo que resaltaba el presidente en esta reunión, de aquellos grupos desestabilizadores, de aquellos grupos opositores que todavía pretenden en generar el caos a nivel mundial y uno de los pedidos que se ha pedido, valga la redundancia, durante todo este tiempo es la liberación de las patentes para poder tener una igualdad, una equidad en el acceso de vacunas, porque recordemos que hay muchos países de la región que todavía siguen batallando, muchos países que todavía no han podido acceder a la vacuna y que su población sigue sufriendo. Sí es, eh, es un tema que el presidente lo ha denunciado en todos los foros multilaterales donde hemos participado, eh, que es la distribución iniquitativa de las vacunas. El tema es que mientras no estemos todos inmunizados, se siguen generando nuevas variantes. Y bueno, el África es, eh, es un ejemplo de esta atroz eh, inequidad en la distribución de las vacunas. Eh, la gente en África, está la proporción de la población es muy baja, la que está vacunada. Y esto se debe a que hay países desarrollados que han acaparado la producción de vacunas, incluso más de lo que necesitaban, más que su población total, eh, y dejando a los otros países sin la posibilidad ni siquiera de adquirir ¿no? vacunas como es en el caso de, de países africanos. Si bien en Bolivia se ha tenido un trabajo destacable, que creo que es destacado no solamente por los gobiernos eh, de la región, sino incluso por organismos multilaterales como es la Organización Mundial de Salud, tenemos la totalidad de vacunas que requerimos, no es la realidad en todas, las, en todas partes del mundo y esto es preocupante porque mientras como digo, mientras no logremos una inmunidad eh, de al menos 70% de la población mundial, se van a seguir generando nuevas variantes, eso ya está científicamente eh, denunciado. Nuestro presidente eh, lleva la bandera en este tema, nosotros hemos presentado una propuesta de liberar los derechos de propiedad intelectual eh, de las patentes, mientras a la pandemia eso lo hicimos junto con sudáfrica y la india en el marco de la oms y también estamos aplicando el mecanismo establecido en la omc para eh, poder para poder otorgar licencias obligatorias para tener estas para poder producir estas vacunas y que las vacunas se produzcan a la velocidad que el mundo requiere eh, ha quedado claro de que la capacidad de producción de las empresas transnacionales productoras de fármacos no es suficiente y que las, los, hay varios países que no están pudiendo resolver el tema de las vacunas. Viceministro, hablando de la producción de vacunas en nuestro país, ya se hablaba mucho de poder eh, producir lo que era la vacuna Sputnik Lai, una vacuna que sin duda alguna también iba a ayudar a paliar esta situación. En Argentina ya la han estado implementando y que aquí también era para gran ayuda. Eh, muy poco se sabe de, de, de la producción de, de esta vacuna. Bueno, sí, estamos, eh, sabemos que la pandemia no va a terminar, que va a ser necesario necesarias nuevas dosis de vacunas durante los próximos años y es por eso que en Bolivia se está trabajando ya para poder implementar, se está trabajando primero con el plan de, de negocios que haga sostenible la producción de estas vacunas eh, y bueno, también con los socios tanto en Rusia como en Bolivia, hay laboratorio, un laboratorio particularmente muy interesado en poder hacer la producción. Lo que se está trabajando ahora es en el modelo de negocios ¿no? para que sea sostenible. No nos olvidemos de que Bolivia tiene una ubicación privilegiada en el corazón de Sudamérica, lo que nos permitiría distribuir vacunas no solamente en Bolivia, sino en todos los países Vecinos. Entonces, se sigue trabajando en este en este asunto. Esperamos poder tener algunas noticias durante eh, los próximos meses para poder ver una posible implementación de esta fábrica de las Sputnik Light eh, durante el 2022. Viceministro, ya ingresemos a nuestro país como tal. Ya se está gestionando, en los próximos días también estaría llegando un nuevo lote de vacunas. ¿De cuántas vacunas estaríamos hablando y más o menos el aproximado de cuándo estarían llegando? Bueno, eh, estamos recibiendo un millón de dosis de Pfizer, eh, que eso viene a través, es una donación bilateral, que viene a través del mecanismo COVAX, eso lo esperamos el día de hoy. Eh, por otro lado, hemos logrado una donación de 3 millones de dosis de Sinopharm, que son vacunas de la China, ya lo ha anunciado el presidente. Y bueno, lo importante de estas vacunas eh, Sinopharm es que son las que estamos utilizando para menores de 12 años. Es una plataforma convencional de virus eh, atenuado que permite una mayor confiabilidad. no Es una plataforma utilizada ya hace muchos años. Las vacunas que les ponemos a nuestros niños desde muy temprana edad, son precisamente con esta tecnología, y bueno, somos de los primeros países, y estamos muy orgullosos de eso, de empezar la vacunación con mayores de 5 años, es decir, con menores de edad, y la vacunación va a ser exclusivamente con estas vacunas Sinopharm. Esas vacunas las estamos esperando para la última semana de este, este mes, eh, después de Navidad ya van a estar en nuestro país, Además, estamos trabajando también para que se nos pueda enviar una donación bilateral de vacunas Moderna que vienen eh, de donación de España, una parte, un millón y medio, vienen de Francia, perdón, de España, y alrededor de 500 mil que vienen de Francia, y son 1.965.600 dosis de Moderna. Eh, adicionalmente eh, a esto, también vamos a recibir un millón de vacunas, AstraZeneca, estamos esperando este millón de vacunas que van a ser utilizadas como terceras dosis, son producidas en la Argentina en cooperación con México, es una donación que nos está haciendo la Argentina, eh, que, es, que es muy relevante ¿no? esta donación, porque el, el mismo Hércules que en el gobierno no constitucional de la señora Áñez traía armas, hoy por hoy, está trayendo vacunas, está trayendo vida a la población boliviana. Esperamos que eso ese millón de dosis llegue ya la próxima semana. Entonces, como puede ver, vamos a tener alrededor de 7 millones de dosis de vacunas eh, en este mes y a eso hay que sumarle las 228 mil que han llegado el 6 de diciembre de este, año, de bueno, este mes. Perdón. Entonces, estamos hablando de que es un buen regalo de Navidad, para poder seguir inmunizando y cumpliendo con este plan. Viceministro, pero en términos también generales de lo que está pasando, se ha hablado de pronto con las gobernaciones y los municipios, porque recordemos de que no hace mucho, lamentablemente en Santa Cruz, se han desperdiciado varias vacunas, se han tenido que desperdiciar, desechar porque efectivamente no han sido utilizadas. Eh, se está armando de pronto un plan, una estrategia para que esto no vuelva a pasar, tanto con los gobernadores, con los municipios, para poder llegar a todos los bolivianos. Así es, el Ministerio de Salud está trabajando continuamente en la coordinación necesaria para poder, eh, para poder llegar a toda la población. Y bueno, aquí es lamentable, ¿no? como usted indicaba, eh, yo quiero que la población boliviana recuerde a principios de este año, incluso para la campaña electoral, los candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes que hoy han asumido esos puestos, prometían traer vacunas prometían que de Estados Unidos que habían encontrado un intermediario incluso alguien había revelado los precios y eran precios eh, muy por encima de los precios eh, que, que son los de las vacunas entonces se dedicaron a eso eh, como campaña política, cuando fue el gobierno central o es el gobierno central quien ha garantizado el 100% de las vacunas que se, que se requieren han pedido que se les habilite un decreto para que puedan comprar, hacer compras directas se les ha habilitado no han traído una sola vacuna, pero a lo que sí estaban llamados y siguen llamados es a poderlas aplicar las vacunas. Las enfermeras, los médicos, los centros de salud dependen de las gobernaciones, dependen de los municipios, no del gobierno central. El gobierno central no tiene el contingente de, de, de equipo de salud que tienen las gobernaciones y tienen los municipios para poder hacer la vacunación. Entonces, ahí llamamos la atención a los gobiernos subnacionales tienen que cambiar su estrategia de vacunación, su micro plan de vacunación. Eh, ya esperar a que la gente vaya a vacunarse eh, por decisión propia, vemos que ya no está funcionando. Es necesario que salgan. Por eso son gobiernos subnacionales, porque tienen presencia territorial. Necesitamos que salgan, que vayan a los lugares más alejados de, de, de sus municipios, de sus gobernaciones, y puerta por puerta, por un lado, ofrezcan la posibilidad de vacunarse y por otro lado, hagan campañas de información, porque uno de los problemas es la desinformación que existe. Yo quiero aclarar, el gobierno central ha garantizado el 100%, todos los bolivianos y bolivianas mayores de 5 años tienen su vacuna. En primera, en segunda dosis e incluso en tercera dosis. Eh, lo que falta es que las autoridades subnacionales cumplan con su rol. Entonces, ese, ese eh, llamamos la atención de estas autoridades para que lejos de hacer política como han venido haciendo con el tema de las vacunas durante este tiempo, se pongan manos a la obra y lleguen a la población boliviana. Así es, manos a la obra y a trabajar para un 2022 con una nueva esperanza y con una nueva ilusión de, de alguna u otra manera ya quitarnos el barbijo que a muchos ya nos estorban, ya ni nos reconocen en las calles de tanto utilizar barbijo. Viceministro, queremos agradecerle por estos minutitos. Un abrazo a las órdenes. Ahí estaba con nosotros Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior, hablando acerca de estas gestiones tan importantes que se están realizando para adquirir más vacunas para toda una Bolivia, una Bolivia que tiene la posibilidad de acceder y contar con estas vacunas. Ahora solo depende de nosotros, como siempre repito, ir a los puntos masivos de vacunación, pero también a los gobernadores. Eh, hacer su trabajo, ir, cumplir y hacer que lleguen a los lugares, a todos los rincones de Bolivia. Siete de la mañana, 37 minutos, vamos a cambiar de tema y es